Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la seguridad de la cuenta de Google. Hoy os enseñaremos la funcionalidad de la verificación en dos pasos, ya que estas cuentas necesitan mucha privacidad porque tienen muchos datos nuestros. Para ello, accederemos a nuestra cuenta personal. Una vez accedidos a nuestra cuenta, nos meteremos en seguridad y en el apartado de iniciar sesión en Google, le daremos a la opción verificación en dos pasos. Como podéis observar, necesitaremos un teléfono móvil y le damos a empezar. A continuación nos pedirá la contraseña de la cuenta de Google y se la introduciremos para verificar que somos nosotros y le daremos al siguiente. Como ya nos hemos dicho antes, necesitaremos previamente haber iniciado sesión en dicha cuenta desde un teléfono móvil, el cual aparecerá aquí, y le daremos a intentarlo ahora. Nos saldrá una pantalla en nuestro teléfono móvil, le daremos a que sí y como podéis ver en nuestro ordenador ya sale el número asociado a dicho teléfono junto con una pregunta de cómo queremos obtener el código de verificación. Nosotros le daremos mediante mensaje de texto y le daremos a enviar. Como podéis ver en nuestro teléfono móvil nos llegará un mensaje con el código de confirmación el cual accederemos a él y lo insertaremos en el cuadro de texto que vemos en nuestro ordenador. Una vez hecho esto le damos a siguiente y ya solo queda activar. Le damos clic y nos llegará un correo diciéndonos que ya se ha hecho la verificación de dos pasos. Una vez hecha la configuración de verificación en dos pasos, ya solo nos queda comprobar su funcionalidad. Para ello, accederemos a nuestra cuenta de Google mediante un dispositivo que no sea nuestro teléfono móvil. Introduciremos nuestro correo electrónico y la contraseña y le daremos a siguiente. Como podéis observar, en nuestro teléfono nos aparecerá una pantalla y hasta que no le damos a que sí, en nuestro ordenador no nos deja acceder a nuestra cuenta. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención.